¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a jugar a Roblox He dejado la sección abandonadita Y ya es hora de que sigamos con ello, ¿no? Hoy vamos a jugar a Slenderman ¿Qué nos deparará este monstruo? A ver, venga A ver a lo mejor no puedo jugar muy bien porque tengo un ratón aquí Pero bueno, vamos a ello A ver En Roblox, me acuerdo que es un poco alto En Roblox se puede jugar en primera persona O en tercera persona Pero en primera persona yo creo que mola más Así que yo creo que lo voy a hacer así, en primera persona eh, ¿qué pasa, tronco? Piso pantalones. ¿Dónde bebas vas con eso? Madre mía. ¿Y este? ¿Eh, ¿qué pasa? ¿Cómo llevas esto? ¿Bien? Pues nada, aquí esperando a ver qué... ¿Qué es lo que puede ocurrir? Cinco minutos. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser... ¡Ah! Que con la E podemos ver lo que están haciendo. Mira, mira, mira, mira. Le doy a la E. Empezamos. Saltar. Vale. Pues no. Hay que recopilar 8 eh, hojas en 7 minutos. Y activar o sí, activar los tres generadores que están apagados. Esto lo compara aquí. Venga, vamos Es una almohada Una almohada un poco fea Pero bueno, es lo que hay vale. vale Vale, vale, hay que buscar Las ocho hojas ¿Hola? Vale ¿Qué? ¡Eh! Pero si no he hecho nada yo eh. Aquí, hoja ¿No hay hoja? ¡Slender! ¡Coco! ¡Slender! ¿Dónde está? No hay hojas, no hay nada ¿Pero qué, ¿Pero qué sitio es este? ¿Dónde me he metido yo? ¡Tengo una! ¡Yo! Bien por mí, tengo otra Tengo otra Vale, vale, vale Tengo dos Esa puerta no se abre me parece muy bien. Salgo por la ventana. ¡Quiero! Ay, Dios mío, que aquí hay sangre. Ay, Dios mío, que aquí hay sangre. Yo decido, ¿eh? Yo decido. Que viene, que viene. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Ah, corre, corre, déjame salir. Vete. señor hay gente egoísta que se lleva todas las hojas Y yo no puedo ser Nadie me lo va a quitar, nadie me lo va a quitar Nadie me lo va a quitar. Toda, genoma Yuhuu Encima gente que juega 20.000 veces Y se sabe todo de memoria Y yo no puedo ser mismo porque si no voy a ir a tu casa voy a llevar a Slenderman y te vas a enterar así que suscríbete por favor gracias ah, y activa la campana muy importante todos van por allí y yo voy para allá dirección contraria Chao. Ah, y recuerda que si te aburres durante estos días, tienes muchos vídeos en mi canal y puedes ir a verlos, que son gratis. Solo debes pinchar ahí, que dice suscribirse en ese hermoso botón.